Les agradezco a todos. Estamos en el marco, es decir, la invitación que, que, que les hice a, en, en primer lugar, pueden verla, cuéntenme si ven la pantalla, ¿sí? Sí, yo lo, ahí lo sí. veo, perfecto. Ok, Perfectamente. Bien. La, la invitación tuvo que ver eh, <coughs> básicamente y en primer lugar con el acompañamiento al concurso de Buenos Aires Fantástica, eh, Buenos Aires está cumpliendo 200 años y mm, su idea, eh, la idea es promover una, una profundización de la identidad eh, y entonces, bueno, eh, una de las políticas ha sido este concurso este, para ahondar para en la historia y en la cultura eh, de, en la cultura local, en la cultura de la provincia. Eh, así que bueno, de este concurso participan 20, las 25 regiones y los 135 municipios de, de la provincia eh, y es, básicamente es para el ciclo superior, participan estudiantes de cuarto, quinto, sexto y séptimo año de las modalidades de arte técnica y agraria. Eh, los, el encuentro de, de escritores, en realidad, arrancó con una charla con Marcelo Di Marco, eh, este, a quien fue, fue el primero que contacté, a pesar de que con Nomi estamos, Nomi es, como yo, capacitadora de la provincia de Buenos Aires, es ahí que nos, nos conocimos, eh, y además de, de, de toda su labor escrituraria, y, y Marcelo tuvo la gentileza de este, sugerir eh, la invitación para Pablo martínez Burquet, eh, de manera que hoy van a estar los tres eh, conversando. El concurso cierra mañana, imagino que los docentes están dando los últimos retoques a, al acompañamiento de estos cuentos, que en algunos casos se acompañaron con imágenes. Así que, y los jurados preparándose para, para eh, la maratón. Voy a presentarlos y voy a empezar con la dama, si me disculpan. Nomi que es profesora de prácticas del lenguaje y literatura, ha publicado nueve libros de texto eh, en la editorial Troquel, los ensayos Atreverse a Escribir y Atreverse a Corregir, en Sudamericana, escritos junto a Marcelo Di Marco, y cinco antologías, El Texto Nauta 1 y 2, Poesía siempre, troquel, en frasco chico, antología de microrelatos en la editorial Coligüe, los cuentos de la abadía de Carfax, historias de horror y fantasía en Paso Borgo, colaboró en la colección Leer y Escribir en cuarto, sexto y séptimo año, para cuarto, sexto y séptimo año de editorial Tinta Fresca, y en la escritura de módulos para capacitación docente en la provincia de Buenos Aires. Se desempeñó como profesora en instituciones secundarias y terciarias y desde 1995 ha sido capacitadora de docentes en CABA y en los equipos técnicos regionales de la provincia de Buenos Aires. Dirige FIN, periódico informativo y cultural en el alef.com y coordina talleres de escritura especializados en literatura fantástica. Voy a seguir con el invitado... Que Pablo Martínez Burquet nació y se crió en Santa Fe, se graduó de abogado. En 1990 se vino a trabajar a Buenos Aires, es decir, se fue a trabajar a Buenos Aires. Tiene un máster en Derecho Empresario por la Universidad Austral y varios títulos de posgrados en universidades de España, Estados Unidos y Chile. También tiene un máster en Escritura Creativa por la Universidad de Salamanca rumbió para el lado del fantástico rioplatense tirando para el terror y la ciencia ficción oscura. Tiene cuatro libros publicados, Forjador de penumbras, 2011, Los ojos de la divinidad, 2013, Mondo Cane, 2016, y Luz Azul, 2019. Cuando los tiempos pestíferos se aplaquen, dice él, saldrá su nuevo libro, Mutatis Mutandi. Creo que ayer este Pablo recibió desde Bolivia, si no me equivoco, eh, unos cuantos ejemplares de luz azul. Uh -huh. Por último, la frutilla del postre. Discúlpeme, maestro, que lo dejé para el final, pero <ríe> es así. Eh, según Fernández Decano, Marcelo Di Marco que nació en 1957, o sea que es muy joven, es autor de una excelente producción literaria que sumada a otros muchos trabajos relacionados con el ámbito del arte y la cultura, le convierte en uno de los intelectuales argentinos más destacados de la segunda mitad del siglo XX. En su versatilidad plenamente humanista, ha merecido el reconocimiento unánime de sus compatriotas, no solo por su obra de creación y por sus valiosas, valiosas reflexiones ensayísticas, sino también por una ingente labor de promoción y animación cultural desempeñada desde sus ocupaciones como editor y docente. Además, ha colaborado asiduamente en los principales medios de comunicación del país austral, tanto escritos como radiofónicos y televisivos, lo que le ha convertido en uno de los principales creadores de opinión de la Argentina contemporánea. Di Marco, uno de los autores y talleristas más representativos de su generación, ha publicado seis libros de poesía, cinco de ensayo, una novela y cinco libros de cuentos. Como verán ahí en la diapositiva, eh, puse la tapa de Victoria ante las sombras, y así como la trilogía 25 noches de insomnio, eh, hemos leído creo que unas cuantas veces con los, con los docentes la vez definitiva, y... Aunque su, su libro, tal cual lo dijo él, eh, eh, su libro más conocido es Taller de Corte y Corrección, guía para la creación literaria, que ya tiene cinco ediciones desde 1997. En 2013 lanzó el canal de YouTube Taller de Corte y Corrección con tips de escritura. Se los recomiendo. Encontramos Gracias. soluciones para todo, entretenimiento y estilo. Soluciones y formación. Cerca de 18.100 suscriptores respaldan este aporte a la cultura. Como periodista, Marcelo Di Marco es jefe de programación de la señal AN24. Bien, vamos a dejar de compartir pantalla. Después de esta presentación, eh, yo quisiera que empezáramos con Tuti eh, nuestra conversación en torno a estos dos ejes que acordamos, y si les parece, ustedes pueden abrir el juego a otras cuestiones más. Eh, el, el primero de ellos, eh, en realidad hay dos que, que, que uno, uno lo, lo sugirió Pablo esta mañana en una entrada de Instra, Instagram, eh, yo que me estoy poniendo a tono con las redes. En, en, esa, en esa publicación de Instagram, este, Pablo... Eh, contó que la imagen del concurso con esa porción de tierra, ¿no? Ahí, que está flotando en el espacio, le parecía provocadora, le parecía este, una buena imagen. Y en realidad yo pensé que estos chicos han estado escribiendo cuentos, en, en muchos casos, relacionados con imágenes locales, fotografías So, sobre todo fotografías e imágenes locales. Y se me ocurrió que aún qué pasaba con el escritor cuando tiene que escribir en relación con una imagen, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay divorcio de la escritura con la imagen? ¿Cuál es la relación? Y el otro tema, para conversar, los podemos mezclar si ustedes quieren, es precisamente revisar y valorar ¿Sí? la escritura creativa. Es decir, poniéndonos en el lugar de los jurados, por ejemplo, o de los docentes que están pegándoles las últimas miraditas a esos textos y, y, y mejorando el acompañamiento, ¿qué pasa cuando uno acompaña y revisa la escritura que creativa del fantástico? Bueno. En una época... Yo le daba figuritas mudas, sin ningún texto, a los alumnos como una consigna para sacar material afuera. Lo que, digamos, es bastante productivo eso, porque ancla la imaginación del autor en una imagen determinada. Me explico, digamos, mostrando una imagen apelando a la telepatía que, que nos une virtualmente. Imagínense un chico que está corriendo, ¿okay? Bueno, esa era una de las figuritas que están eh, repartidas cuando yo hacía este tipo de consignas. El, la, las preguntas que dispara la imagen sin un contexto alrededor son muy ricas y, y son muy, eh, digamos, estimulantes para poder sacar una historia propia. Porque depende de la mirada de la persona que esté contemplando con ganas de trabajar esa imagen, ese chico puede estar huyendo, o ese chico puede estar persiguiendo a alguien. ¿Ven? No, sin el contexto determinado, eh, esa imagen suelta te evoca un montón de cosas, un montón de cosas. Entonces, depende de cómo esté el ánimo del chico. Si de repente tiene con sus amigos una situación de bullying, por ejemplo, porque en el colegio no hay, es una de dos, o sos víctima o sos victimario, ¿eh? ojo no hay una posición intermedia. Ese chico puede estar, si sufre él como, como víctima, puede estar huyendo de una agresión. Y, y si funciona como victimario, la otra posibilidad, eh, justamente va a ser el perseguidor de alguien. Entonces ya de entrada, eh, ese, esa persona que está eh, estimulada motivada para sacar una historia a partir de eso tranquilamente ya tiene un personaje determinado esto es como los juegos de rol ¿se acuerdan los juegos de rol? que a vos te daban un muñequito y depende de los dados que tirabas aparecía tal o cual poder tal o cual defecto tal o cual valor tal o cual virtud y ese muñequito entonces ya tenía una determinada eh, ese muñequito tenía un determinado eh, poder definitorio, digamos, para hacer, para poner en acción dentro de su historia. Entonces lo primero que hay que enseñarle al, al chico cuando se le da una imagen es hacerse preguntas, no lanzarle la imagen. Porque, por ejemplo, una, una imagen de un edificio destruido al pibe no le dice nada. Yo conocí un, una, una persona que había vivido de chico la Segunda Guerra Mundial, italiano. Y me acuerdo que cuando él vino a Argentina, de repente eh, contaba que en medio del aula se oyó el ruido de un avión que pasaba, y el pibe que hizo se tiró abajo del pupitre. No, no, no, ni lo pensó, ya estaba incorporado a su memoria. Entonces todo depende, insisto, de cuál es la formación, las vivencias, todo lo que esa persona, su experiencia de vida, no, todo lo que esa persona fue viviendo. Pero lo importante es, aparte de armar el muñequito y ponerle las características de cada cual, es algo eh, esencial, que es dónde está parado este chico y, y en qué tiempo está parado este chico. Entonces ya la situación inicial de un cuento ya empieza a componerse a partir de la ilustración. La ilustración va a hablar siempre de uno. Después de Freud, toda literatura fue autobiográfica. Así que, por más que nosotros no hayamos perseguido a nadie, eh, de repente, y tampoco fuimos perseguidos, pero bueno, esa es la imagen que a mí me está diciendo. Me llama mi mamá a tomar el, el mate cocido y voy corriendo a buscarla, o voy a jugar con mis amigos, a la pelota. Entonces, bueno, todo ese contexto que se va armando, todo ese contexto que se va armando, va haciendo que, la historia se vaya desarrollando todo el tiempo en la cabeza del lector. Yo puedo estar en una situación determinada, ser un chico que eh, va a jugar a la pelota con los amigos. Cuando llega, los amigos no están. De repente, en el lugar de sus amigos están sus enemigos. Se me ocurre ahora, digo, ¿no? Le habían este, pinchado el teléfono y lo hicieron ir a ese lugar para encontrarlo solo en la canchita y reventarlo a palo. ¿Ves? O sea que ya... Hubo de, Después de esa situación inicial, qué contento que estoy de ir a ver a, a mis amigos, hubo una situación segunda que trajo el conflicto, se rompió esa situación inicial y ahora la trama ya está en pleno desarrollo. Eso es lo que yo haría con un eh, eh, chico al cual me toca educar literariamente. Plantearle esa posibilidad, que se haga preguntas sobre esa imagen, y lo, lo destaco esto, antes de dejarle la palabra a, a mis colegas, porque es una de las cosas que estaban en las bases. A partir de una fotografía que ellos mismos saquen, a ver qué historia se puede sacar. Pero acompañándolo con estas preguntas, la extracción de esa, eh, después, de esa materia prima, la extracción de la forma de la materia prima, es mucho menos dificultosa si le planteamos al mismo tiempo preguntas que tenga que hacerse respecto de esa imagen. Bien. Podría seguir hablando, pero prefiero <risa> Hace, abrir Hacemos abrir, sí, porque me deja picando lo fantástico, Pablo. Me deja picando lo fantástico. No, no, sí, mí... este... Yo, yo me quedo maravillado escuchándolo a Marcel, sabe cuánto lo quiero, cuánto lo, lo admiro profundamente. Eh, a, antes que nada quiero agradecerle a Alba, Sandra y a través de ustedes, al <risa> y, eh, y, y a todos los, los colegas que se han sumado y que están allí. Por supuesto a Marcelo y a Nomi por la, la, la invitación, como hoy les dije en el mail, no soy ni digno de desatarles la correa de la sandalia. No este, pero vamos a tratar de hacer un papel decoroso. Eh, yo pensaba mientras escuchaba esto, eh, cuando yo tenía 16 años, en Santa Fe, yo iba al colegio de la Salle, yo vengo de una familia de educadores, mi padre, mi, mis hermanos, mi madre, todos trabajamos en el colegio, eh, mis dos hermanos más chicos siguen trabajando allí, así que eh, la, la, la labor, el, el, la vocación educadora es, es lo que define por esencia a mi familia, y, y, y estamos atados a un, a un colegio que, que está eh, orientado por una congregación de hermanos, cuyo carisma es la educación de los chicos, así que es doblemente eh, vinculante esta forma de ser de mi familia. Y yo pensaba cuando yo tenía 16 años, que más o menos, un poquito más, un poquito menos, la edad de los chicos de este concurso, en Santa Fe estaba el concurso eh, José Pedroni, y mis profesoras de, eh, yo estaba en cuarto año, y era para los de quinto, y mis profesores igual querían que yo fuera a representar al colegio, y yo estaba aterrado, porque para mí uno de cuarto, las de, los de quinto son siempre mucho más grandes, y ellas me entrenaban y me preparaban. Y cuando a veces me preguntan si yo puedo decir cuándo supe que quería ser escritor, yo siempre contesto lo mismo, lamentablemente no tuve ninguna epifanía, no se me presentó nada, nunca supe que quería ser escritor. Pero sí puedo decir que claramente, con el, si no hubiera sido por el auxilio de mis profesoras, yo no hubiera, eh, no me hubiera orientado a, esta, eh, a este oficio, a esta profesión. Eso como contexto general y como reconocimiento a la labor docente eh, que, que, que, que uno como docente, ustedes lo saben mejor que yo, va sembrando, es como el Evangelio, uno siembra, la semilla cae en un lugar, cae en otro, los pájaros, las piedras, la arena, y algunas flores y se hacen tan grandes para que se cobijen las aves del cielo con este marco conceptual, y lo que decía marce y, y el tema de la imagen y que él citaba Freud. Si ustedes se acuerdan, Freud decía que la, liter la literatura fantástica, o lo fantástico, lo minoso, eh, sucede, transcurre, se opera, cuando se produce un extrañamiento de lo cotidiano, cuando lo familiar se vuelve no familiar. Y entonces, a partir de allí, con esto que decía Marce, generamos la, la imagen y a partir de la imagen hay que escribir y a esa imagen hay que darle contexto y ese contexto se obtiene a través de suscitar las respuestas a las preguntas que les vamos generando. Esas, eh, esas preguntas que nosotros le hacemos y, y, y provocamos la respuesta en el que se sienta a escribir y a contar esa historia sobre eso cotidiano que de repente cobra una nueva dimensión, una nueva, eh, una nueva mirada, se transforma, cobra un, una resonancia emocional totalmente eh, renovada y en la mayoría de los casos este, aterradora o por lo menos fantástica. Esas preguntas que uno tiene que hacer para guiarlos, eh, tienen que ver en general con dos elementos que eh, en el libro de Antología de la Literatura Fantástica, en el prólogo que escriben eh, Bioy Borges y Silvina Ocampo, que, eh, dice que lo que destaca el cuento fantástico es la creación de la atmósfera y la sorpresa. Estos dos elementos, la conjugación de estos dos elementos, hacen que la, la narración cobre esta dimensión de literatura fantástica. Hay otras muchas más, por supuesto, pero en esencia, si uno quiere rumbear para algún lado, esos son los dos primeros nortes que tenemos que tener presentes. La literatura fantástica provoca un extrañamiento de lo cotidiano, hace que eh, lo cotidiano se vuelva ominoso, se vuelva extraño, se vuelva lo familiar no familiar, y para que esto suceda tiene que generarse una atmósfera y o... Oh, y provocar la sorpresa. Y, y finalmente, lo que decía Marce respecto de darle una imagen al alumno para que la trabaje. Fíjense qué interesante esto y qué, qué, qué radical que es esa, esa labor, porque en rigor de verdad el trabajo del escritor es convertir la, la cinética de una imagen en una cinética de palabras. Y tiene que estar tan balanceado este trabajo que después vendrá la labor de aquello que parece un caballito de batalla y que es mostrar y no contar. Entonces, todo esto que, que requiere un manejo, un, un, una labor de fragua continua, hace que si uno piensa que largamos la imagen, le damos un contexto les provocamos las preguntas y mi trabajo es amonedar ese movimiento que tiene la imagen y que le voy dando a partir de las preguntas, ese, esa tarea de forja, surge el cuento. Después vamos a ver qué otros elementos tiene que tener el cuento para ser fantástico y cuáles son las mejores maneras para guiar al alumno en, en, en, este, en este terreno. Pero si pensamos esto... Como gran definición. ¿Qué es el cuento fantástico? Un cuento donde lo familiar deja de serlo. Se vuelve raro. Eh, hay una palabra en inglés que es muy linda que se llama Ancani. Y la traducción es rara. Pero yo les voy a decir mi traducción de Ancani. ¿Saben cuál es? Es, che, qué raro esto. <risa> esa es la traducción mejor de Ancani. No el Webster Dictionary, no. No, no, no. Ancani. ¿Qué es Ancani? Che, pero qué raro esto. Bueno, esa es la idea subyacente, en un lenguaje casi eh, de cuchilleros de Borges, che qué raro esto este, la definición de que es la literatura fantástica una cosa que de repente una mancha en la pared que no debería estar porque si la mancha está todos los días ahí no me va a producir extrañeza sin embargo cuando aparece de golpe esto que estaba ahí, nada más cotidiano que la pared de mi habitación se vuelve de repente una cosa extraña, se vuelve no familiar lo que decía Freud, lo, lo, el Heimlich se convierte en amheimlich, lo, lo familiar deja de ser familiar para volverse no familiar, desconocido. Yo le, les confieso que cuando los escucho hablar y sé que están hablando de literatura, no puedo dejar de pensar en lo que hacemos nosotros, y está aquí Miriam Cap, eh, en didáctica general, y, y Sebastián, y. y también nos acompaña Claudia Giuliani, la directora del CIE, nosotros trabajamos la observación lenta. Y precisamente tratamos de sensibilizar a esa observación, que es tan rica, ¿sí? Que es tan rica y que hay que trabajarla, porque a lo mejor lo que uno ve, el otro no, y lo que uno ve también necesita ser virado varias veces. Nomi, desde el aula, ¿cómo entrenamos esta mirada? Yeah. Eh, estaba pensando, escuchaba a Marcelo, escuchaba a Pablo, y estaba pensando también en, en otras, do, otras cuestiones. En primer lugar, el tema este de, que vos decís de la observación y la mirada, eh, que muchas veces uno pasa por las cosas como superficialmente, sí, y entonces hay que detenerse. Yo, eh, especialmente cuando, cuando trabajábamos con el Fantástico, con los alumnos, eh, la idea era, con los adolescentes, ¿no? La idea era eh, detenernos a ver algunas cuestiones que parecen absolutamente cotidianas, que parecen absolutamente normales. Recuerdo, por ejemplo, en un aula en donde había una puerta, una especie de placar que estaba continuamente cerrado, que nunca hemos visto abierto, y que nos eh, disparó montones de historias y montones de ideas, un día especialmente, en el que se oyeron ruidos dentro del placar. Nadie supo qué pasó, pero nosotros imaginamos montones de cosas, ¿sí? Y hasta entonces nadie se había percatado de la existencia de ese placar en el, adentro del aula. Era como una cosa que eh, era en la mancha de la pared de la que hablaba Pablo, ¿no? La, la mancha en, en, mi cuarto, en mi cuarto absolutamente este, cotidiana. El tema es, esa mancha cotidiana, ¿cómo es? Y empezar a pensar, ¿esa mancha es todos los días igual? ¿No ha crecido desde ayer a hoy? ¿No ha crecido demasiado? no ha crecido extrañamente, no ha cambiado de color entre ayer y hoy. Eh, es como para empezar, así es como, como empezamos a pensar en esta cuestión de la observación. Y después, también en relación con lo que decía Marcelo, y en relación con lo que yo he vivido en el aula, la otra cuestión es, en relación con la literatura fantástica, no nos tranquilicemos. ¿sí? La mancha estaba ahí, estaba desde ayer, y no sé, ¿estaba así desde ayer? No sé, ¿estaba de ese color de ayer? Creo que no. Eh, bueno, no importa, debe haber más humedad hoy. Eh, esto Marcelo lo dice también, no tranquilicemos al lector, y si lo tranquilizamos en algún momento, desestabilicémoslo de pronto, es sorpresivamente, ¿sí? Porque los chicos siempre tienden, bueno, al menos en mi experiencia, a esta cosa de, uy, me desperté, por suerte era un sueño, ¿no? Y eso yo les decía, este, fue, este final me lo, me lo cambié porque esto es un final fácil. <risa> no terminemos así las cosas. Un texto fantástico no puede terminar así, porque lo fantástico siempre nos va a llevar a preguntarnos acerca de si esto que nosotros estamos viendo ahora, esto que parece absolutamente cotidiano, absolutamente normal, es tan así. ¿sí? Nos, nos lleva a preguntarnos, ¿esta, ¿esta realidad solamente es real lo que puedo ver, lo que puedo tocar? ¿Hay una realidad eh, más allá de esto que yo puedo ver y que puedo tocar? Sí. Y entonces eso empieza a intranquilizarnos, ¿Mm? esa mancha que no sabemos ahora si es igual que ayer, y empezamos a pensar que quizás no es igual que ayer y que quizás cambió de color, y que quizás ahora está creciendo desmesuradamente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos otras dos pautas como para ir pensando, ¿no? La realidad es esta, siempre fue así, esto es lo, lo habitual... Y eh, una vez que nos tranquilizamos, desestabilizarnos. ¿eh? Tranquilizar al lector solamente con el objeto de después desestabilizarlo. Yo no, uno de los días en que en más sentí la presencia del terror, pero el terror el terror sobrenatural, no, no, no hablo del terror político, sociopolítico, eh, no hablo de la pandemia, este, esta especie de distopía hecha realidad, ¿no? Este, no, no, hablo del día en que fui a mi, mi abuela había muerto Hacía menos de una semana Vivía en un departamento En el edificio de Bolívar e Independencia Que casualmente Es el escenario de una novela de terror De eh, Charlie Feiling ¿eh? el, el mal menor Exactamente Bueno, la cuestión es que Mi abuela tenía un departamento en ese lugar Y yo fui a levantarlo Iba a buscar algunos documentos bueno, eh, llego al pasillo, veo en el fondo una, una señora mayor que cuando me ve, estaba en el pasillo, entra a, a, su, a su departamento. Yo entro al departamento de mi abuela, imagínense un lugar este, totalmente penumbroso, estaban las, las cortinas, todas, todas eh, la persiana baja, pero se iba filtrando un poco de luz. Cierro la puerta y ahí suena el teléfono. Y ya el hecho de que te suene el teléfono en la, en la casa de una muerta es medio raro. Este, incluso pensar a ver quién puede ser para decirle, anunciarle la muerte que hacía muy pocos días, como dije, la había sucedido. Levanto el tubo. Hola, habla la abuela. Yo me quedé paralizado. Digo, perdón señora, ¿qué abuela? Habla la abuela, perdón, eh, ¿la abuela quién? ¿de quién? La abuela que vive donde vivía su abuela. Yo te digo, ya tenía los pelos de la nuca así parados, terrible, terrible. Ahí me calenté, le digo, perdón señora, ¿por qué no...? Este... Bueno, la cosa terminó así, de más, del modo más aburrido posible esta mujer me había visto entrar, en el edificio le decían la abuela, ¿eh? los vecinos le decían la abuela, y lo que quería era conseguirme una, una persona para alquilar el, el, el departamento de mi abuela. Nada más sencillo que eso. Fíjense ustedes que yo, como anécdota está bien, pero como cuento no, no, no va, no puedo contarlo igualito aparte. Ahí está lo que decía Pablo recién acerca de lo de Freud, lo, lo familiar desconocido, ¿no? Este, la, lo familiar es, bueno, se muere una persona, vas a levantar la casa, es lo más lógico que si tiene un posible inquilino, te llamen por teléfono, para bueno, pero hay contextos y contextos, y hay modos de plantear las cosas también. Pero quiero significar que la historia que, que a mí me aterrorizó, si yo la cuento tal cual fue, es simplemente una anécdota tonta y punto. Nada más que eso, el, el cuento se diferencia de la anécdota justamente porque, como decía Julio Cortázar, el cuento es una especie, hablando de los cuentos de Abelardo Castillo, decía Cortázar que el, el cuento es una especie de trampolín psíquico que pasa más allá de la mera anécdota que quiere contar. Eh, hay toda una radiografía del alma humana en un cuento. El cuento, digamos, se distingue justamente de la anécdota o del caso o del retrato psicológico o de la composición tema del día que fui a levantar el departamento de mi abuelita. Se, la, la diferencia está en que propone una mirada trascendente del ser humano y ahí está la gran distancia entre la anécdota y el cuento. La anécdota es algo gracioso o triste o lo que sea que no pasa más allá de la, la mera convivencia con las distintas formas de la curiosidad, de la sorpresa, punto. El cuento va un grado más allá. Y pensemos en cualquier cuento, digamos, eh, incluso en un cuento de equívoco, como es aquel cuentazo de Edgar Allan Poe, El, el entierro prematuro. El, el, no, Digamos, estoy entre profesores, seguramente lo conocen. O la cuestión es que, eh, lo voy a tener que spoilear, porque el personaje está aterrorizado de que alguna vez lo, lo entierren vivo, lo entierren en vida, cuenta casos que Poe dice que son reales, de gente enterrada viva, lo pone como el mayor de los suplicios que puedan existir, el mayor de los terrores, y un buen día, él que es víctima de catalepsia, había tomado todos los recaudos para tener una campana al lado del ataúd para poder tirar de ella y que lo vengan a buscar, bueno, siente una terrible, digamos, este olor a humedad, a tierra. Cuando se despierta no ve absolutamente nada, está en la más absoluta oscuridad. Dice acá, yo me agarro un ataque de catalepsia y me enterraron. Va a buscar la soga de la campana, no la encuentra. Así que pega un grito tan descomunal que despierta a todos los marineros que estaban en la misma bodega que él, en una balandra, ¿eh? Este, en un car y el oro de la tierra se debía que estaban en un cargamento de tierra, a él le había agarrado ese ataque, lo habían llevado, eso se entera de él después, por supuesto, pero mientras tanto él pensó que había estado enterrado vivo. Y eso ya va más allá de la mera anécdota, del mero equívoco de era la abuela que vivía en la casa de su abuela. no Parecía una especie de fantasma que estaba sustituyendo a mi abuela. Cuando me enteré de todo, bueno, bajé un cambio. Pero la, le, el cuento va un poco más allá que la mera anécdota, va bastante, mucho más lejos. Y lo menciono porque el, las cosas que se producen habitualmente en los talleres, y, y sobre todo en el colegio, por lo que se ve, porque no puede ser de otro modo, no hay una experiencia de vida que a uno lo lleve a escribir un cuento de terror. Eh, son precisamente composiciones, eh, el día que me asusté, son composiciones y anécdotas. Pero yo pienso que hay una cosa que es definitiva, que hay que enseñarle a, a, a los alumnos para que puedan llegar a la lechura de un cuento. Primero, que es un género sumamente difícil. Alguien dijo que escribir un buen cuento debe ser la tarea más difícil que se inventó el ser humano. Porque, bueno, muchas veces se cae el día en que llevé a mi prima a, a, al cine, el día en que llevé a mi papá a comer afuera. Y bueno, volvimos, no pasó nada. En el cuento hay que enseñarle que tiene que haber, siempre lo hay en un buen cuento, un, una, una situación segunda, aquella situación inicial que describí al principio, que es lo que trae el conflicto en el cuento. Nosotros estamos esperando a un visitante... Eh, mi esposa está eh, haciendo calceta este, al lado del fuego y yo estoy jugando al ajedrez con mi hijo. Y estamos esperando que venga ya, ahí Sandra hizo así con la cabeza, seguro que reconoció, nada menos que el cuentazo de, de W Jacobs, la pata de mono, que así es como empieza. Entonces, ¿qué pasa? Eh, a esa situación inicial de estamos en este lugar, en esta casa aparece el visitante que trae justamente la pata de mono como, como talismán, este, no amuleto, hay una gran diferencia, el amuleto es protector, el talismán produce cosas, ¿Sí? esa es la gran diferencia entre amuleto y talismán. Trae el talismán, la pata de mono, que le puede conferir tres deseos al, al dueño. Y ahí entonces se produce el, el choque entre esa situación inicial y la segunda parte que vendría a ser el conflicto. El conflicto puede ser algo bueno, no tiene por qué ser algo malo. En nuestros términos el conflicto es algo que viene a alterar la situación primera para así llevarla a la tercera situación, que es la trama. Después de la trama vendrá el desenlace. Pero esa es una cosa que hay que tener en cuenta para trabajar con los chicos. Digamos, el, la anécdota no tiene forma. Empieza acá y termina acá, no hay, no hay vuelta de hoja. En cambio el cuento sí que tiene forma, es una forma completamente diferente a la realidad. Yo nunca pude, tengo sabrosas anécdotas, pero nunca pude escribir un cuento que sea idéntico, o sea, un, un calco de la anécdota, porque el cuento es, es un producto diferente a todo, diferente a todo. La, la, el, el cuento tiene una lógica que no tiene la vida. La, eh, si a ustedes las, hace seis meses y medio les hubiesen dicho que íbamos a, a estar eh, siendo víctimas de un encierro, eh, eh, que tenés que salir con un barbijo a la... nada nah, no te van, te van a decir que estás completamente equivocado. ¿no? esas cosas. En la, vos seguís escribiendo tus cuentitos de terror, porque esas cosas en la realidad no pasan nunca. ¿ves? Y pasan, y pasan. Eso nos lleva a otra cosa que quería mencionar, pero le quiero ceder la palabra a mis colegas, que es la diferencia que hay entre lo verídico y lo verosímil. verosímil. ¿sí? Y también lo, lo, la diferencia que hay entre lo inverosímil y lo, eh, digamos, imposible, que son cosas muy, pero muy distintas. Pero ahora, en este amable coloquio, le cedo la palabra a Pablo, vamos en ronda, ¿qué les parece? Dale, dale, buenísimo. buenísimo. Eh, Yo saco el futuro, ya, ya, me estoy, ya me estoy calentando. Pensando <risa> en, la, en la pandemia, ya me estoy calentando mal. Yo al revés, voy a buscar abrigo. Ah, para, eh, al, algunas apostillas a, a lo que iba diciendo Marce de tanta riqueza y hondura. ¿no? Eh, a veces eh, uno puede pensar que, a diferencia de la novela, el cuento, o sea, la, eh, Cortázar, que, que, que citó Marce, decía que en, en el cuento hay que narrar por nocaut, es con una piña, la novela es una pelea por puntos, a 12, a 12 rounds o 15 como eran antes. A mí me gusta imaginar que en el cuento es como que uno tiene con un arco una única flecha y esa flecha tiene que saber usarla. Eh, en la novela uno tiene una, un carhat con, con varias flechas, entonces puede tirar una sucesión con la esperanza de que alguna... De en el blanco. En cambio, en el cuento uno tiene que ser preciso, tiene que ser contundente, tiene que preparar eh, esta, eh, lo que decía Marce, la, la fórmula tripartita de Aristóteles de, de la narración, eh, como dirían los lelutier, por el final finaliza y empieza por adelante. Bueno, eh, eh, no importa después cómo lo contemos y si empezamos a contar por la mitad, por el final, por adelante. Pero la historia eh, tiene una secuencia natural temporal. Eh, este narrar por nocau de Cortázar, también otra cosa que decía Marce y que, que, que él lo, lo, lo explica en sus charlas en Berkeley, eh, él, él, lo que él decía de la vida, que él, él, él cuenta, eh, Marce, ¿no? Eh, y Cortázar dice, en el cuento hay un tren en marcha, el escritor elige por qué ventana se mete adentro del cuento, y a veces el recorte narrativo solo focaliza en esa ventana. Pero usted tiene que saber que, hay una luz que le da cenital en la cabeza al personaje que va sentado ahí, hay un perro, hay no sé qué, hay no sé cuánto, aunque de hecho no aparezcan. Pero lo que usted va a contar, que es ese recorte narrativo, esa esfera, dice Cortázar Chiquitita, tiene que estar fundada en el contexto. Y eso me lleva a otra apostilla. Humberto Eco, en sus comentarios o apostillas, casualmente, al nombre La Rosa y en, sus, y en su libro Conversaciones de un joven novelista, que se consideraba él, este, Humberto Eco, dice que hay que amueblar el cuento, hay que amueblar el cuento. Y aunque de hecho no se vean las cosas, uno tiene que saber todo lo que está mirando, volvemos a la imagen, aunque uno el foco no lo ponga en eso, pero todo el contexto, cómo es la cocina, cómo es la habitación, cómo es, qué es lo que está viendo, el, el narrador tiene que saberlo, tiene que saberlo. Contexto, atmósfera amueblar, eh, narrar por nocaut, secuencia, esto es muy importante, yo, yo estoy de, de comité de lectura en, en hoy por hoy los dos concursos más importantes eh, del país, y les puedo asegurar que tengo que leer, eh, estamos entre amigos, lo puedo decir, cada Sofía. Y uno termina de leer y dice, pero ¿dónde quieres ir con esto? ¿De qué quisiste contar la anécdota que decía Marcel? La anécdota sirve para contarle en el café. Para contar un bueno. cuento no alcanza. Y, lo, y, y si vos haces un, una, una narración desbalanceada en la estructura, el cuento se te cae. Es como, como, como el flan que abriste el horno antes de sacarlo. Se te cae la torta. Entonces, el balance, la estructura, esta cosa, yo suelo decirle a, a, en los talleres que la diferencia entre el escritor amateur y el escritor profesional, no es que el profesional gana plata, en general los escritores no ganamos plata por lo que escribimos, sino por lo que leemos. <ríe> y el, el escritor profesional es el que corrige, corrige, corrige, corrige la teoría de Marce. un tercio de lo que uno escribe sobra siempre. Esto exige un profundo ejercicio de recorte del narcisismo. A la cuarta vez que yo leí lo que, eh, el párrafo, y ya creo que estoy para el Nobel, no. Si a ustedes les suena mal, lo de arranque, porque después ya le va a empezar a sonar que está bien y, y va a quedar. Pero digo, esta cosa del balance estructural es importantísimo. Esta cosa de la observancia, de la preparación de lo fantástico, de la irrupción, en el caso mío del terror, esta preparación, esta anticipación que va llevando eh, al momento del clímax y después de ahí a la resolución del conflicto. También me recuerda otra cosa que dijo Marce y que es lo que dice Piglia en la teoría del cuento. Piglia dice algo para mí fascinante, cuando habla de, de los grandes narradores, Mopasampo, los grandes este, cuentistas de, de, del siglo XIX y primera mitad del, de, del siglo XX, cuando dice que, el, que en el cuento clásico hay un tema A. El tema A es el que va enfrente de nuestras narices, es lo que vemos que se va contando. La maestría, el arte del escritor, está en que hay un tema B, y va logrando calar entre medio ese tema B que se termina encontrando en el final. Y aquello que estuvo frente a nuestras narices todo el tiempo, cobra una nueva dimensión. Esto es como cuando yo voy tirando las miguitas por un camino y me doy vuelta y veo la ruta que hice. Bueno, esto es lo mismo. Esa tirar miguitas que fui dejando en el camino mientras contaba que iba caminando por el camino, en rigor de verdad, es la hechura, la trama, lo que conforma y le, eh, le da dimensión al cuento, sobre todo al cuento fantástico. Bien, bien, en eso, eh, además, y lo, tomando también lo que, lo que decían ustedes, en el aula, una de las, lo que decía por ejemplo vos Pablo acerca del corte, no y que obviamente para Marcelo es el, el, el eje del trabajo eh, en el taller de corte y corrección. Eh, esto tiene que ver con lo que ¿qué miramos nosotros los docentes cuando vamos a corregir un trabajo de un alumno, ¿no? Entonces, eh, vamos a, supongamos en esta circunstancia del cuento fantástico. Entonces, antes que la ortografía y la puntuación... Sí, mucho antes, que es lo que, en general, eh, es la superficie, digamos así, eh, antes que todo eso, hay que mirar primero la armonía, como decía Pablo, ¿no? de, la, de la estructura, eh, Marcelo siempre habla de una, hace una comparación muy interesante, eh, si yo voy a construir una casa, voy a poner primero entonces las paredes, dónde va cada pared, dónde van las puertas, las ventanas, pongo el techo, después me voy a poner a pensar de qué color pinto esas paredes, y qué cortinas le pongo. ¿Mm? La, la cuestión superficial del texto, ¿eh? las cuestiones ortográficas, de puntuación, etc., tienen que ver finalmente con el color de las paredes, lo primero que tengo que ver es si sí, la estructura funciona. Y muchas veces me ha pasado en el aula de encontrarme con alumnos que estaban se sentían ya para el premio Casa de las Américas, y, este, y no, se negaban a cortar, por ejemplo, la primera parte del cuento que no tenía absolutamente nada que ver con el resto. ¿sí? Eh, yo trabajé muchos años con alumnos de primer año, y primer año tiene esta cosa... Eh, de acumulación de escenas, ¿no? Hay un loco que empieza a matar, ¿eh? que el cuento de terror era entonces un loco que empieza a matar, y mata a uno, mata a otro, mata a otro, mata a otro, mata a otro, y no terminaba nunca más de matar. Y, este, y uno le decía al, al chico, bueno, pero ahora, ¿y qué pasa después? ¿Y cómo termina? Y, no sé Se mata, se, se, se suicida. Bueno, pero ¿por qué? ¿No? ¿Dónde está la, la causa? Si le faltaba lo que... Pablo decía recién, citando a Pili, la historia que va, que va por debajo, ¿no es cierto? ¿Quién es este loco? ¿Por qué mata a uno? ¿Por qué mata a otro? Eh, y entonces, además, ¿y ¿por qué tiene que matar a 80 personas si no puede matar a dos? Si con dos eh, asesinatos bien puestos, o con uno solo, es suficiente, ¿no? Entonces, eh, tenemos que, que pensar también en esto, o sea, primero, en, en primera instancia, el tema de la estructura, ¿sí? y que el cuento es, como decía Quiroga, la flecha dirigida al blanco. Entonces, todo aquello que no funcione en, en relación con esa flecha dirigida al blanco, podemos, tenemos que eliminarlo. Quedará para otras circunstancias, quedará para otro relato, quedará para la conclusión del tema, quedará en mi borrador. ¿sí? Y los borradores son eso. Y yo puedo de, eliminar también todo lo que sea necesario que no contribuya a la... Este, al efecto del cuento, ¿sí? Y a la armonía general del cuento. Después me, me pondré a revisar entonces, una vez que ya tengo las paredes y el techo, ahí me pondré a revisar entonces la ortografía, la puntuación, etcétera, ¿eh? en, el, en el, la instancia final, digamos así. Pero al principio tengo que ver qué sobra, qué falta, ¿eh? qué hay que desarrollar y hacia dónde va ese cuento, y una vez que encontré eso, entonces recién ahí empiezo a trabajar con esa arcilla que tengo, ¿sí? Me parece que ese sería el consejo que yo les daría a mis colegas docentes en relación con la, con la revisión de los trabajos y con la valoración de los trabajos de sus alumnos. Me parece que esto es lo primero. Y en ese sentido, hablando de la valoración, eh, buscar el tema del de clima, ¿no? Conseguir el clima. Y... Eh, ahora les dejo también la pelota a los colegas, hablando de la verosimilitud y de la, eh, y de la veracidad. Y me voy a abrirle la puerta a la gata que quiere salir al jardín porque si no me va a volver loca. Antes de retomar una ronda más, eh, me hicieron pensar en que en realidad uno eh, como, como docente transita el... el el camino teórico desde Todorov hasta Cortázar, porque en realidad si hay un género que, que se define, digamos, que define la literatura históricamente como un discurso histórico, este, es el fantástico, digamos, no, hay, ¿no? no hay un fantástico igual a otro. Eh, y la verdad que a mí me encantaría, que me encanta cuando mis, mis estudiantes pueden tanto dejar la duda, la incertidumbre al final del relato, eh, como hacer convivir el mundo de lo anormal y lo normal. Eh, en ese sentido, sé que Marcelo y, y, y, y Nomi, y seguramente Pablo, insisten en la lectura, y hay lecturas canónicas que no pueden dejar de ser hechas. Eh, también tenemos autores nuevos ¿no? eh, que, que van saliendo al mercado, y estamos hablando, Marcelo, del mercado. Y además tenemos también los medios, eh, las otras artes, eh, Netflix, eh, eh, las, las, el cine, eh, nosotros que somos tan consumidores de Netflix, por lo menos este, eh, en la cátedra de didáctica siempre decimos que somos fanáticos de Netflix. ¿Cómo está influyendo? ¿no? ¿Cómo aprovechar ese, esa realidad? Digamos, nuestros estudiantes eh, son, eh, tienen su mundo artístico digamos, expandido por, por, eh, por esos canales. Y así como que creo que un docente debería escribir para poder acompañar la escritura, este, ¿cómo eh, capitalizar ¿no? esa, esa experiencia? para eh, la escritura creativa. Por un lado hay que tener eh, gran distinción de los géneros. En Netflix, este, propaganda eh, aparte de Nuevo Orden Mundial todo el tiempo, hay series y hay películas. ¿Mm? O sea, lo que primero hay que mostrar al, al alumno es que lo más cercano al cuento es la película y lo más cercano a la novela es la serie. Pero siempre teniendo en cuenta una cosa, lo que domina una historia, al margen de la propaganda, eh, no publicidad, propaganda, que es muy distinto, lo que domina una historia, lo que predomina una historia, lo que va llevándote del punto A al punto B y al punto C, es justamente el interés que hace que eh, vos estés copado con la vida de los personajes. Una vez me preguntaron en una entrevista cuándo sabía que un cuento funcionaba, cuándo sabía que una novela funcionaba. Bueno, una novela, dije, funciona cuando me preocupo por lo que les está pasando a los personajes, cuando realmente estoy realmente comprometido con la vida de los personajes y me da pena lo que les está pasando, me da alegría lo que les está pasando. Ya eh, el buen autor hace que uno sienta como algo vivo no, es, no son personajes de papel y tinta sino que son personajes de carne y hueso y con su propia alma que te van llevando a acompañarlos, te están proponiendo constantemente que los acompañes a lo largo de sus preocupaciones a lo largo de su agonía por eso se llama protagonista agonía no significa estar muriéndose agonía significa lucha el protagonista es un ser que lucha contra la adversidad Siempre en una novela van a encontrar que hay una misión que se le otorga al personaje y en esa misión, en ese camino, el camino heroico del personaje, va a tener ayudantes y va a tener oponentes. Va, va a tener un enemigo que va a, viene a ser el antagonista. Sin eso no pasa nada. Decía John D. MacDonald en el prólogo maravilloso que le escribió al primer libro de cuentos de Stephen King, El umbral de la noche, decía John D. MacDonald... Eh, el cuento es algo que le sucede a alguien por quien te preocupas, porque te han inducido a ello. ¿eh? Te están induciendo a que te preocupe. Esa, esa es la, la historia eh, de la novela. Eh, Jean Valjean sal, saldrá del presidio, podrá eludir a, a su perseguidor... ¿eh? ¿Qué va a pasar con la hija de Jean-Pierre? Bueno, todo, todo, cualquiera de nosotros tiene sus personajes favoritos, ¿no? Pero todos los personajes tienen una misión que cumplir y esa misión va a ser bombardeada por enemigos y ayudada por ayudantes. Entonces, lo principal es que un cuento sin peripecias, un cuento sin cosas que le pasen a los personajes, no va a caminar nunca. Una vez me acuerdo en el plan lectura hace... 10 años, un poco más, me habían invitado a un colegio, porque resulta que eh, era un concurso también para los chicos del colegio. Era, era digamos, el premio era que el, el, la, eh, digamos ya partía de una base equivocada, que era escribir colectivamente un cuento. ¿Se acuerdan eso de muchas manos en un plato hace mucho garabato? Bueno, eh, no, no hay un jefe ahí que diga esto es lo que hay que hacer, bueno, listo, ya está. Eh, y el docente, si no escribe y si no lee, que, que también se, se da muchísimo eso, lo digo por experiencia personal, eh, eh, me recorrí todo el país de punta a punta y lo que descubriera que a los profesores de literatura, por, por lo general no les gustaba la literatura, no leían nada, no tenían ni idea de qué estaba hablando, nada. Pero bueno, es muy difícil educar desde ese lugar, yo no puedo dar lo que no tengo, si no tengo el amor por los libros no puedo transmitirlo. Entonces eh, me convocan para darles una mano a los chicos en el cuento que estaban escribiendo. Un chico de la, las divisiones. ¿no? Bueno, me pongo a leer, resulta que es un personaje que está detenido en una barrera del tren. ¿no? ¿Y qué más, Marce? Y no eso, muchachos, les cuento a Alba y les cuento a Sandra, les cuento a todos que están acá, lo único que era el cuento era eso. Bueno, muchachos, les decía yo, acá, digamos composición-tema el día que estuve impaciente esperando que el tren pase de una buena vez. Es que ni siquiera el tipo pensaba nada, era, era eso, contar solamente lo que estaba pasando con ese tipo que estaba... Eh, eh, eh. No había ya más modo de escribir más sobre eso. Pero entonces les expliqué aquello del el segundo momento, ¿eh? cuando vos estás bombardeando a esa situación inicial con algo distinto. La aparición, por ejemplo del amuleto, hasta que no aparezca, digamos, un, una, un, un delincuente con una pistola apuntándote por la ventanilla, mientras vos estás esperando que el, que el tren te dé la barrera, que pasa el tren y te dé la barrera para pasar, no va a pasar absolutamente nada. Por eso justamente el cuento, sin, no se puede concebir algo sin peripecias, digamos, sin eh, algo que suceda que rompa todo eso. Lo rompe como, como si vos tenés una taza de café y, y echás la leche, y ya no es café, es café con leche, es algo molecularmente completamente distinto. Eh, hay una, una película, hablando de cine, que dirigió George Schumacher, que es muy interesante, eh, transcurre adentro de una cabina telefónica, creo que era Line boot que se llamaba, algo así. Eh, a, a, transcurre una cabina telefónica con Colin Farrell y todo. Y esto fue debido a un guionista eh, que se le ocurrió precisamente hacer un guión de una película que transcurre, un tour de force, ¿no? Un tour de force. Eh, una película que transcurre en una cabina telefónica. Entonces, eh, este hombre no la pudo filmar nunca esa película. El guionista no lo vendió nunca ese guión. Dijo: Esto me lo guardo para mí porque lo quiero filmar yo. Es una gran idea se murió sin poder firmarlo y en la lotería de Hollywood le tocó a Joel Schumacher firmar filmar esa película. Pero este guionista se basó a su vez en una idea que disparó un gran genio narrador, que fue Alfred Hitchcock. Eh, Hitch decía que él era capaz de filmar una película adentro de una cabina telefónica. Y dijo esto, imagínense que nosotros tenemos una pareja que se están besando apasionadamente arriba, adentro de una cabina telefónica. y lo que decía Numi recién, vos podés matar a un tipo, matar a otro, matar a otro y así, bueno, te diste un beso, te diste dos besos, tres besos, cuatro besos, cinco besos, pero el auto sigue detenido ante la barrera del ferrocarril, no hay vuelta de hoja. Ahora bien, decía el gordo, si, si de repente en el vaivén de Amatorio, la chica sin querer descuelga el teléfono, y acuérdense que en esa época... Estaba la operadora, levantaba hacia el tubo y decía: Me comunica con Pablo Martínez Burque, encantado, bárbaro. Eh, en ese momento, cuando se descuelga el teléfono, la operadora oye de labios de la chica, que está dentro de la cabina telefónica, oye algo que no tenía que haber de ninguna manera oído. ¿Mm? Y decía Hitch: Ahí se habrá dado el primer paso hacia la trama. El primer paso hacia el drama. Drama concebido, que saben que el drama también puede ser una comedia, no tiene por qué ser algo trágico. Drama es el movimiento entre los personajes, entre unos y otros. Pero sin esa eh, situación segunda, sin ese descuelgue del teléfono, sin ese revólver que aparece en la cabeza del personaje que está esperando la barrera, el cuento no va a caminar nunca. Esto lo digo por experiencia, como jurado de concursos, y Pablo lo puede verificar tranquilamente. Hay cuantos que no empiezan nunca, ¿o no? Bueno, ya, ya, ya está el pie para vos. <risa> Muchas gracias. Yo no pensaba, por... eh, a, a raíz de la pregunta de Alba, de, de a ver, tenemos que ser claros en algo, nos guste o no nos guste, esto es como la imprenta de Gutenberg con los, con los copistas, este... Yo adoro y tengo por ahí este, réplicas de, de algunos códices medievales, pero cuando llegó la, la imprenta, toda la industria de, de, de los copistas eh, debió cambiar. Nos guste o no nos guste, a los que escribimos, hoy nos ha salido, un hoy bastante largo, pero ahora intensamente, una competencia, no digo inesperada, pero anticipada sobre todo por la pandemia, y que es la de la inmediatez de poder ver hasta en el teléfono una película. Entonces, nosotros tenemos que salir a competir con todo aquello que de alguna manera eh, está procurando atrapar la atención de un potencial lector, un potencial televidente espectador. Por eso hoy... Eh, las modernas técnicas hablan de transmedia y de incorporarlo. de una Bueno, yo soy un poco más conservador, esas cosas me parecen muy bien, este, pero no es lo que a mí me gusta. Entonces voy a hablar de lo que a mí me gusta, que es saber que está eso, saber que es una fiera competencia, fuerte, tremenda, pero también aprovechar, como en el judo, esa fuerza para voltear al oponente. Tenemos todos que aprender, tenemos todos de que aprender. Por aquello que yo les decía al principio de convertir la cinética de la imagen a cinética de palabras. En el, ustedes saben, en el cine, en el teatro, en, en, en la televisión, se prescinde de casi todo lo demás y lo único que hay es algunas brevísimas marcaciones de circunstancias y todo el resto es diálogo. Todo el resto es diálogo y el buen guión, ni siquiera refiere a puntos de vista de la cámara. Dice de día, de noche, adentro, afuera, y los larga el toro a los protagonistas, a los personajes Esto, que exige un pulso narrativo sobrehumano, porque yo tengo que a través de los diálogos o a través de una imagen contar y hacerse percibir al telespectador qué es lo que está pasando, que esto se entronca con otra cosa que decía, no mimarse, que es, cuando yo cuento una historia fantástica, una historia de terror, uno de mis primeros trabajos es empatizar mis miedos con los miedos del espectador, del lector. Yo tengo que lograr un diálogo entre esas dos formas de entender el miedo, de entender lo fantástico, de entender lo anormal. No importa tanto que la historia sea descabellada, si yo logro que el lector crea que puede suceder. ¿Y cómo logro que eso pueda suceder? Primero, arropo la historia con un contexto que lo haga verosímil, que lo haga posible. Pero la otra cosa que tengo que vigilar mucho es que, por descabellado que sea, pensemos, descabellado es que, como contaba Marce con la pata de mono, que a través de un, de un, este, de un talismán yo pueda pedir un deseo que provoque, para el que no lo leyó, no lo voy a espoliar, pero una alteración del orden natural severa. Puede suceder, y hasta tenemos pocos datos y muy pocos que hayan logrado este, alterar ese orden natural. Ahora bien, si yo lo cuento de una manera que resulte empática con el mundo de fantasía, con el mundo del terror, con los miedos personales o los, las fantasías de cada quien, ya voy a tener medio camino hecho. Recuerden ustedes que eh, Borges decía que las palabras son símbolos que postulan una memoria compartida. Símbolo, no voy a hablar de San Agustín, pero digamos muy rápidamente que símbolo es aquello que está ahí para aludir a lo que no está. Él hablaba de los, los sacramentos como símbolos, símbolos visibles de la gracia de Dios, pero el símbolo es eso, una reminiscencia, un, una presencia que alude a lo que no está. Las palabras son símbolos, decía Borges, de una memoria compartida. Mi trabajo como escritor, no importa qué género escriba yo, pero tanto más si transito por el género fantástico, es apelar, lograr, invocar, seducir esa memoria compartida. Clarice Dispector decía que el trabajo del escritor es pescar con palabras lo que no es palabra. Y entonces vuelvo a lo que decía al principio, tenemos que aprender del cine, tenemos que aprender de la serie, tenemos que aprender de esa forma de contar, porque esa forma de contar le da una agilidad a nuestros textos. Nosotros somos todos latinos, no importa cuál sea nuestro apellido. Pensamos, razonamos, porque vivimos en un país latino. Entonces, nuestra forma es naturalmente verborrágica entonces nuestra forma tiende a la sobreabundancia de palabras. Por eso es tan importante mochar, cortar. Y finalmente, lo que Marce decía de la peripecia, a mí me gusta llamarlo más como le dicen en el teatro o en el guión, que es el, el incidente narrativo o en guión el plot point. ¿Qué es eso? La peripecia, que dice Marce. Esa cosa que sucede de repente y que engancha la historia como la venía contando hasta ahora, y le hace tomar un nuevo destino. Eso que pasó allí hace que la historia que venía para acá vaya para otro lado. Esa peripecia, ese incidente narrativo, esa, eh, ese plot point, como dicen los americanos, los guionistas, es lo que mantiene vivo, esto que decía Marce también, mantiene viva la atención del lector, que después también hay otra palabrita muy interesante, que es el, lo voy a decir en castellano, que es ¿cómo logro yo que el lector dé vuelta a cada hoja? Es decir, ¿cómo lo voy, a, lo voy provocando esto de que yo les decía anticipar de preparar el miedo? Hay un librito muy chiquitito, muy lindo de, de Roland Barté, que se llama Poe tapita verde mm. y eh, Roland Barthé se pasa, ese librito chiquitito, analizando eh, uno de mis cuentos favoritos de Poe que es el extraño caso del señor Valdemar, y Varte habla página tras página la cantidad de veces que Pou va anticipando que algo raro va a pasar. La cantidad de veces, y analiza la frase, y la va analizando, y va armando como una especie, los que somos mayores recordaremos los rastis o los mil ladrillos, que los Lego digamos, los, los chicos más nuevos, que es poner una capita arriba de la otra hasta que finalmente logramos que haga ¡clac! Y cuando hizo ¡clac! tenemos el cuento, tenemos la estructura, tenemos esa sucesión concatenada de peripecias, de incidentes, de obstáculos, lo que nombraba Marx el camino del héroe, eh, que también es importante tenerlo presente, el protagonista, el antagonista, el que lo ayuda, el que lo, que el que lo hostiga, Recuerden que en cualquier cuento, el cuento es más corto, pero digamos en cualquier historia, la, la figura del antagonista tiene que ser tanto o igual de fuerte, pero balanceada, que con la del protagonista, sino después se nos da vuelta, como por ejemplo Darth Vader, que es mucho más interesante que el pobre panfilo de Luke Skywalker, o aún de Han Solo o de Chewbacca. Eh, fíjense, hay ahí un, un personaje... Este, Jango Ferry y todos los otros que no hablan, pero que todavía tienen más polenta que alguno de los personajes que hablan mucho. Bueno, esto también tiene que ver con el balance y tiene que ver con la elección. En guión, en guión los guionistas dicen que cada página es un minuto de, de película o de, uh -huh. o de serie. Y los tipos tienen tan tabulado todo que te dicen más o menos entre qué minuto de la, del producto final tenés que meter, el. ellos dicen que tiene que haber cuatro incidentes narrativos, cuatro peripecias y un montón de subplots en el medio. Pero ellos te dicen, al minuto tal tiene que estar, es la receta, tiene que estar este, el principal, y al minuto cual tiene que estar el otro principal, que es el que precipita el clímax y el desenlace. Bueno, todas estas técnicas que parecen, es como decir, uy no, pero me va a sacar espontaneidad, uy no, porque yo creo en la inspiración, sí, está todo muy lindo, todo muy lindo, pero de lo que se trata es, vuelvo a insistir, de profesionalizar la escritura, e, e insisto con el concepto, no profesionalizar en el sentido de ganar plata, sí, eso es mejor, pero digo, son chicos, profesionalizar es ponerle alma y vida y hacerlo bien, es entrenarse, es trabajarlo, es, el trabajo del escritor fundamentalmente es convencer al lector que eso que está leyendo, él lo puede escribir. Cuando logramos eso, es fantástico, porque estamos resonando emocionalmente con el lector. El tipo cree que eso él lo podría haber escrito, que se parece a la historia de la abuela que contó Marce, que se parece a la historia de su tía, de su mamá, de su tío, de la Esa resonancia emocional, tanto más en el terror y en lo fantástico, hace que eh, nuestro cuento haga el clic que yo les digo del rastro. No, me creo que Pablo te dio la ocasión de cerrar la ronda y vamos promediando la tarde, que hemos, nos han brindado más tiempo del que habíamos acordado y me gustaría dejar espacio para eh, las preguntas, alguna pregunta que, la, que, que los amigos quieran hacer, eh, pero me, te dejó picando una pelota linda respecto de, de nuestro lugar en el aula y con los chicos, ¿no? Sí, y de, y de cómo traer al aula también estas eh, estas otras artes que, que los chicos eh, viven, digamos, habitualmente. ¿sí? Eh, en primer lugar, este, lo, lo escuchaba Pablo y estaba pensando qué interesante es esto de bueno, traer, por ejemplo, una serie, una película, y analizarla. Nosotros vimos, no sé, supongamos a Todorov, vimos a Barlenechea, vimos a Cortázar en relación con lo fantástico. Bueno, vamos a ver entonces ahora, con esta serie, o con esta película, a ver cómo estos elementos que nosotros vimos desde lo teórico y desde lo literario aparecen también, eh, porque la literatura es finalmente, o sea, el cine, el cómic, este, las series, etcétera, nacieron de la literatura también. Entonces, bueno, vamos a ver cómo estos estos elementos de la teoría que nosotros hemos visto aparecen aquí. O des, desentrañarlo. Bueno, a ver, ¿qué pasa con este personaje? ¿Por qué este personaje es tan interesante? ¿Por qué nos enganchamos con él? ¿Por qué pensamos que, que nos sentimos, este, em, empatizamos con él? ¿Por qué nos sentimos atraídos por ese personaje? ¿O por qué no? ¿Sí? Y entonces empezar a... a, a Desmontar, digamos así, esta, la construcción de esta historia, como para decir, bueno, a ver, nosotros podríamos tomar esta parte, esto otro, este personaje, esta trama secundaria y trabajar, por ejemplo, con esto, ¿no? Eh, eso sería, sería también interesante desde el punto de vista de cómo. Eh, de, no, de que las cosas no pasen. Mira una serie, después otra, después otra, después otra, y, y, y todo pasa de largo, ¿no? Sino. Eh, trabajar en este sentido con la observación y con el análisis para crear nuestras propias historias, ¿sí? Y, y esto de, también de que la originalidad no necesariamente es crear absolutamente de la nada, lo único que creó de la nada es Dios, nosotros creamos de cosas que ya existen, y entonces, bueno, tomamos esto que trajimos de acá y esto que trajimos de acá, y con estas dos cosas, o con estas tres cosas, hacemos un producto diferente, un producto nuevo, un producto nuestro, ¿Sí? esto eh, como para utilizar en el aula a partir de estas cosas que los chicos traen de fuera del aula, digamos. ¿no? Doy, doy paso si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna inquietud para, para plantear. Primero quería agradecerle a los tres, a Marcelo, a Pablo, a Nomi, fue totalmente emocionante estar acá y, y fundamentalmente la investigación la invitación de Alba. Todo lo que ustedes fueron diciendo a mí no podía dejar de resonarme en nuestra vida cotidiana, y, y efectivamente, como decía Alba, y lo dijo varias veces, en, en lo que nos desafía en la didáctica general y en pensar la enseñanza. Y la pregunta que yo quería hacer, es a lo mejor un poco extemporánea, ridícula para escritores, es... ¿Cómo hacer para que nuestra clase se transforme en esta narrativa, para generar esta atmósfera de sorpresa, este extrañamiento de lo cotidiano que ustedes decían? Porque a mí me encantaría pensar la clase como, como una obra, como, como, una, como un cuento, como un cuento breve en cada clase, eh, y tal vez luego, no sé, eventualmente en una, en una novela, pero no sé, me, me gusta mucho esta idea de, del cuento, y, y, y dónde, ¿no? en una historia, Pablo lo mencionaba hace un ratito, lo pregunto realmente, ¿dónde en una historia hacemos esos plot twists? O sea, ¿Cómo hacemos en, en las historias que construimos en cada clase? ¿Cuál es el momento oportuno? Que me imagino que son las mismas preguntas que se formula un escritor cuando se aboca a escribir un, un cuento, un relato, que no sea una mera anécdota. ¿no? Bueno, eso, quería agradecerles y contarles que me quedo con estas preguntas. ¿Cómo hacer para buscar estos eventos? que hagan que los estudiantes perciban, pegan el, peguen el salto y se produzca ese extrañamiento. La verdad, De enormes gracias. Gracias, gracias. Se puede, se puede hacer eh, tranquilamente, te agradezco mucho tu opinión sobre la charla, eh, y la pregunta que es muy rica, muy jugosa. Se puede hacer tranquilamente, si vos, eh, bajando al aula todo esto que estamos diciendo, ¿no? Si vos agarrás y le pedís a, a cada participante, cada alumno, le pedís que escriba cinco cosas que lo estén preocupando. O sea, la inseguridad, la, la crisis social, la pandemia, mis papás que se están divorciando y esta chica que no me da bolilla. O sea, cinco, cinco preocupaciones que él digamos, tenga en ese momento. Porque está muy bueno mostrarles, digamos, como si fuera una clase de dibujo, mostrarles una flor de yeso y tratar de dibujarla exactamente con lo más parecido a lo que está. Así nos enseñaban en dibujo en la primaria cuando éramos chiquitos. Pero es mucho mejor ir al corazón de cada cual. Porque ahí, en la preocupación, el miedo, y es un componente enorme del fantástico del terror, el miedo es una de las fuerzas más vitalizantes que puede llegar a haber, y justamente es lo que puede tranquilamente tratar de hacer que, por la descarga de adrenalina que supone el miedo, nosotros nos enfrentemos al peligro de un modo mucho más eh, apto que una persona Asperger, que digamos no tiene nada, no, no, no siente ningún tipo de empatía con nada. Ya el solo hecho de producir miedo ya te está. Ahora, ¿qué pasa cuando ese miedo vos, en lugar de proponérselo por medio de una fotografía, se lo propones desde su propio yo, desde su propia interioridad? Entonces, va desarrollando la historia cada cual, pero va a llegar un momento determinado en donde vos le vas a pedir, bueno, ahora, en este punto que el personaje lo tenemos tan descansado, mirando pasar los barcos del Nordelta, eh, tan muelle su vida, bueno, a ver corporizá, poné en cuerpo, con nombre y apellido, esta preocupación que es tuya, es íntimo, nadie lo va a leer, pero una de las cinco, la que más empatía tengas, ponela ahí a ver cómo se corporiza en este momento determinado. Y ahí, por fuerza, el café se le va a convertir en café con leche y va a venir el tercer momento, que es el juego de tensiones y de distensiones que están hechas, como decía Anderson Inver, para mantener al lector suspendido. Esa trama, cuando ya no dé más, cuando ya no haya nada más que, que, que digamos, stretching, como de apretar, digamos, de, de, al lector, digamos, en ese momento se va a desenlazar todo, y va a venir el cuarto momento del relato, que es el del desenlace. Otra cosa muy importante es marcar la dimensión mítica que tiene el cuento fantástico y el cuento de terror. Ya de por sí es un género absolutamente reaccionario. ¿Por qué lo digo? Porque ya te está planteando eh, la situación en términos de bien y de mal. Ustedes saben que, ya que hablar del bien y de hablar del mal ya es políticamente incorrecto. A pesar de que a nadie le gusta que le roben, a nadie le gusta que le miren al marido, a nadie le gusta que le mientan. Parece como que la moral es objetiva. Bueno, el cuento fantástico y de terror te dicen, la moral no es objetiva. Ojo, atenti, porque si no fuera así... Y bueno, total que me la miren a Nomi, ¿viste? Hace muy poco el, el, el jardinero le escribió a Nomi en una... Sí, y bueno, vos tus buenos puntos todavía puedes conseguir, se ve. Porque le, le dijo en una... Y le mandó una cartita amorosa que qué lindo, decía, que, qué lindo no, no, que... vos ¿te la conté, Pablo? Sí, por eso te digo, qué ah, lindo bueno. que sos, qué lindo que sos. Gracias. Le dijo, no mi, con todo respeto por tu familia, ¿eh? pero cómo me gustás. <risa> o sea, las cosas realmente vos decís, pero acá estamos todos locos, esta es una sociedad enferma, entonces ahí yo me doy cuenta de que no me gusta que me miren a mi mujer, ¿me explico? No me gusta que me mientan, y no me gusta mucho menos que evoquen al respeto tan cacareado, con respeto por los cuernos de tu marido, que lo voy a ilustrar con este, con, con gamusa. ¿eh? La, gamusa ilustra, la gamusa que ilustra la gamusa. Entonces fíjense que el, el, el cuento fantástico de terror viene a decirte, mira, en, después del bosque posiblemente haya una casa de una bruja que se come a los chicos. ¿eh? los chicos. Y a eso nos, nos puede llegar, llevar a pensar en cuán comprometida está la situación de los chicos hoy día, ¿eh? a manos de, de gente que no quiere que haya chicos. ¿ve? Entonces, bueno, no es todo tan color de rosa en la vida, hay bien y hay mal. Y el, y el cuento fantástico, la literatura de terror, te viene a recordar cada tanto eso, que hay un hombre lobo, un tipo que parece... De lo más normal, de lo más amable, pero a la noche la revienta a trompadas a la mujer. ¿Ve? El hombre lobo. Que hay un tipo que dice que es muy progresista, que el tipo está a favor de las leyes sociales, pero a sus empleados los tiene en negro. Los chupa, el vampiro. ¿Eh? O sea que hay, digamos, eh, elementos que hacen que la literatura fantástica, cuando es verosímil, eh, basándose en hechos imposibles, ahí está la gran diferencia, Está lo posible, está lo imposible. Imposible, por ejemplo, es el hombre lobo. Imposible es el vampiro. El, el, el hombre invisible no sé porque no, no sabemos si anda por acá. ¿no? Por acá. Pero esos seres son imposibles. ¿Qué pasa? digamos? Muchos profesores confunden lo verídico con lo verosímil y lo imposible con lo inverosímil. En manos de un mal escritor, un empleado de comercio, va a ser que es totalmente verídico, va a ser absolutamente inverosímil, no, o sea, no va a ser parecido a la verdad. Y en manos de un buen escritor, como Bram Stoker, un vampiro que es un ser imposible, tiene la fuerza de 20 hombres, puede convertirse en lobo, puede convertirse en niebla, bueno, es algo imposible, bueno, en manos de un Bram Stoker eso imposible se convierte en verosímil, parecido a la verdad. Y muchas veces lo verídico, es inverosímil, como ya lo dije cuando les hice evocarse a cada cual, antes de que empezara este confinamiento, este campo de concentración en que se ha convertido el mundo. Así que bueno, este, en concreto es eso, por un lado la cuestión técnica, por otro, otro lado la cuestión estética, lo que decía Nomi, de ver que, de qué color pintamos las paredes. Borges tiene una frase, por ejemplo, en Tigres Azules, que dice la aldea estaba agazapada al pie de un cerro. Y el verbo estar, en ese, en ese párrafo está como tres o cuatro veces, después dice, hacia el sur había ciénagas y Rosales. Bueno, yo le muestro a mis alumnos que podés utilizar esos verbos que no dicen nada, y Borges lo hubiera probado, le hubiera gustado mucho. La aldea, en lugar de decir, la aldea estaba agazapada al pie de un cerro, diría Borges, la aldea se agazapaba al pie de un cerro. ¿Eh? Así que está la cuestión mecánica de la estructura, la cuestión estética de qué color pinto la pared. A eso, ¿Sí? si no le sumás el elemento esencial, elemento moral, el cuentito de terror se convierte en algo ¿no? es un susto estúpido. Un susto estúpido que pasa de largo. Si tiene algo la gran literatura de terror, la gran literatura fantástica, es que es un libro que te muerde y no te suelta nunca, jamás. Porque en vos está el doctor Frankenstein, en vos está Eric, que está ahí segregado y a, en las sombras de la ópera acechando. En vos está también un señor que se muestra con una cara muy, pero muy amable y bonita, y yendo a todos lados, y después se pone una máscara de quita y pon, y Jekyll se convierte en Hyde. En vos está todo eso. ¿Cómo no va a tener la literatura de terror tanta raigambre en el ser humano en estos tiempos que estamos padeciendo? Eh, eh, cuando, cuando sobrevino la, la victoria de los buenos en la Segunda Guerra Mundial, los buenos son gente que en lugar de tirar la bomba atómica en el mar, la tiraron en, el en la isla, ¿no? en Hiroshima y Nagasaki. Esos eran buenísimos. Cuando sucedió eso, ¿qué fue lo que pasó? La gente decía, ¿y qué vamos a hacer ahora con toda nuestra cultura? Empezaron a contar cuestiones de monstruos. Ahí apareció, después de la segunda Mundial apareció Godzilla. Experimentos atómicos que modifican a la gente, modifican a los animalitos. Entonces el ser humano siempre va a necesitar de lo fantástico. No es... Digamos, eh, para nada raro que una persona que esté destruida, como era Kafka, que era un pobre infeliz, y una persona destruida como era Labcas, que era otro pobre infeliz, de repente encuentra en la literatura de terror una superación de sus propios terrores. ¿Sí? Por eso un docente, como Dios manda, le tiene que explicar a la gente, esto no son cuentitos de asustar, no son cuentitos de dar miedo. El miedo en la literatura fantástica de terror es no un objetivo, el, me, el miedo es un medio para hacer un juego de palabras. Y con esto contesto a la pregunta. Me un atajo gustaría de... ver cómo recogen el guante de la pregunta de Miriam, que Ay. también, a ver, cómo Pablo y Nomi recogen el guante de la pregunta que quiere hacer del aula un mundo narrativo. Yo creo dos cosas, cómo lograr meter los plot points en medio del aula, cómo lograrlo. Yo creo que a esa pregunta hay que anteponerle un cometido anterior. Los chicos hoy tienen, este, ya lo decía Charlie García, cultura videotape, ¿no? Entonces, o sea, son absolutamente este, digitales y están con todo el día la nariz dentro de los aparatitos. Pero ¿cómo lo puedo yo lograr interesar en la literatura? Y es muy simple, si uno logra convencerlos de que todo eso que ellos ven, aún un programa, aún un videojuego, aún una serie nació primero en la idea de un guionista, de un escritor, de un novelista, que después en su caso vino el, el guionista, lo convirtió en guión, y un director y un productor lo convirtieron en película o en serie. Esto es eh, una regresión al infinito para atrás, pero que termina siempre en el señor que escribió la historia. Se llame novela, se llame guión, se llame cuento. Hay un montón de cuentos de Ray Bradbury que son cuentos, y sin embargo se han convertido en películas. Bueno, no hace falta necesariamente, hay cuentos de, de Philip Dick que, que han dado películas muy taquilleras. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, está un tema por demás de interesante a raíz de las preguntas que decía Marce que se les pueden hacer. Yo voy a hablar un poquito del terror, que es más, mi palo más, más, el que yo me siento más cómodo. Pero piensen ustedes en esto. El terror tiene una doble dimensión, lo digo rápidamente. La dimensión individual la dimensión de mis miedos. Yo cuando era chiquito, mi abuelo, que era un italiano, que creía que las cosas se resolvían así, me tiró a la pileta y diciendo nada, filio, nada, boom y me tiró al agua. A partir de ahí, no yo, Pablo, no gracias a Dios, no, pero digo, a partir de ahí el tipo desarrolló una fobia al agua. Esos son los miedos, los miedos de la caverna, lo que decía Marce, los miedos que hacen que yo me defienda, huya o ataque. No tengo mucho más. Esos miedos que el chamán el, el anciano, convocaba en torno a la hoguera primordial, ese miedo, esa historia de miedo que servía para enseñar. Ese, esa historia de miedo que servía como entretenimiento, pero fundamentalmente como enseñanza. Esa es la dimensión individual del miedo. Y después está la dimensión social del miedo, que va cambiando, mutando de edad en edad. El gótico como, como género nace como reacción al, al racionalismo, al iluminismo que todo es ciencia y por lo tanto todo lo que no sea ciencia es superchería y todo lo que es superchería, vinculado esencialmente con la Iglesia, con la Edad Media, con la represión, oscurantismo, nosotros iluminamos. ¿Qué ilumina? La diosa razón. Sustituimos un dios por otro, no importa, vamos para allá. Como reacción frente a eso sale el gótico. El gótico expresa una necesidad, un, un, una pulsión. Después va cambiando, viene el romanticismo, se mixtura, viene después el neogótico Drácula que citaba Marce, después viene el temor a las guerras, el temor a la gran depresión, el temor a la bomba atómica, el temor a los platos voladores, el temor... y siempre están matando al género de terror, pero siempre el terror vuelve, adapta una... O sea, adopta una nueva forma. Hoy, miren lo que yo les voy a hacer este juego, es simple, yo les digo, pensemos en los zombies que están tan de moda, son seres mugrientos, sucios, que infectan, que me quieren comer, que me quieren matar. No escucho, no entiendo bl, bl, bl, bl, bl, lo que hablan. Están siempre del otro lado de la reja, me quieren invadir los tengo que combatirlos, tengo que expulsar. Muy bien, para no hacerla larga. cambia la palabra zombi por refugiado y van a tener una dimensión del miedo social expresado a través de la encarnación del zombi En los 80, el miedo a la infección por la sangre del SIDA se convirtió en un auge de las novelas y películas de vampiros. Y entonces tenemos un montón de historias ahí que están canalizando un miedo social. Por eso el miedo siempre lo van a matar y siempre va a volver, porque tiene esta doble dimensión. Hoy, lamentablemente, hay un segmento que solamente cree que el miedo es el miedo social y un miedo orientado a cierto punto de vista de las cosas. Eh, dentro de cinco años ese, esas, esas, este, esos eh, ejercicios narrativos no van a sobrevivir, yo ya me, me animo a decirlo, porque dentro de cinco años la moda va a cambiar, la sensibilidad social va a ir para otro lado, y esa historia, cuando deje de estar de moda hablar de esos miedos sociales, se van a extraviar. ¿Por qué? Porque hay un desbalance entre el miedo social, que prevalece, que es casi unificado, y el miedo individual, que es ese ah. que tenemos que hacer resonar, que es ese que tenemos que, la esfera de mi miedo, comunicarla con la esfera de miedo del, del chico, del alumno. Entonces, para cerrar la pregunta de Miriam, eh, yo creo que uno tiene que ser astuto en el sentido de decirle, mira, todo... Vos querés, no, yo no quiero leer, porque esto es aburrido, porque esto es viejo, porque ya pasó de moda. Tenemos un problema de, de, de, de concentración, tenemos un problema de inmediatez, tenemos esta cultura fraccionada del videoclip, eh, pero si logramos convencerlo que todo lo que está en la pantalla antes salió de un escritorio, de una computadora, de un lápiz, aunque parezca una, un, un viejazo, eh, creo que vamos a ganar una parte importante de la batalla. Y yo voy a tomar esto que decían los muchachos desde el punto de vista del docente, ¿no? Eh, porque la idea es, bueno, ¿cómo los convencemos? En primer lugar es esto, eh, lo que decía Pablo, cual, todas, las, las, todas estas cosas nacieron de una idea, una idea de una cabeza como la tuya. ¿Mm? Es decir, en primer lugar, yo, docente, sé que eh, aquí puede haber muchas muy buenas ideas. Entonces, eh, por un lado, saber que voy a, puedo valorar eh, todas las ideas que aparezcan, las, mm, digamos, ponderaremos, eh, las trabajaremos, pero cualquiera de estas películas, de estas series que a vos te encantan, salieron primero de una idea de una cabeza. Entonces, como docente, soy, eh, estoy abierto a escuchar a, a, y, y, a, y a procurar que esas ideas salgan, ¿sí? En, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo hacemos que cada clase tenga una intriga, que cada clase tenga esta vuelta? Bien, no sé si decir cada clase, ¿sí? Pero en primer lugar, eh, nosotros somos muy de planificar, uy, esto es así, esto es así, y los emergentes, eh, por lo general, emergen y los, enseguida los ahogamos, ¿no? Bueno, en primer lugar, tomar los emergentes, ¿sí? Estar dispuesto a hacerlo, ¿sí? Eh, les doy un ejemplo, además, de otra forma, y pensar otras formas también de eh, encarar las clases, otra forma de encarar la, la didáctica cotidiana, otra forma de pensar... Eh, por ejemplo, la evaluación. Un día yo iba a evaluar el diablo de la botella de Stevenson, ¿sí? Entré al aula con una bolsa y me dijeron, no, me sacamos una hoja. Dije, a ver, no, yo tengo en esta, en esta bolsa, tengo una botella. Eh, ¿Quién me la quiere comprar? Es una botella muy particular. ¿Quién me la quiere comprar? Entonces, no era saquen una hoja, escriban cuestionarios, ¿sí? Pero el docente tiene que estar dispuesto a pensar en esta forma de eh, atrapar a sus alumnos mediante esta intriga, mediante esta vuelta de, en el plot, ¿no? Eh, no, ¿no? Que no sean todas las clases iguales, por ejemplo, eh, por más que yo las tengo muy planificadas, pero que cada clase tenga un momento en el que algo pasa que es diferente de aquello que hicimos la clase pasada o de aquello que haremos la próxima. ¿sí? Esto me parece que quizás conteste, eh, eh, al menos en términos generales, esta pregunta de Miriam. ¿sí? Eh, tenemos que estar dispuestos los docentes y tenemos que eh, poder pensar que nuestros alumnos así nos van a, nos van a seguir. Gracias, gracias a los 13. Me quedo con un montón de cosas, como poner el cuerpo, generar la sorpresa, que no todas las clases sean iguales. Millones de gracias. Al contrario. Al contrario. Lamentablemente no puedo recoger la, pre la pregunta de nadie más porque el tiempo expira. Eh... Y yo me tengo que ir a dar un curso de terror japonés, mirá justo lo que dijo Marcia, a las 7. <risa> Eh, y de todas maneras la charla va a estar en el canal de, de Marcelo, ya se la vamos, les vamos a acercar, Sandra se, eh, está ocupando de esa grabación para acercársela y que puedan de alguna manera acceder, quienes no pudieron estar con nosotros esta tarde, en el, en el canal de, del taller de corte y corrección. Yo les agradezco muchísimo porque si hay algo fascinante es la escritura, eh, y también el, el acompañar en la escritura, es eh, una de las tareas más, más hermosas que podemos tener. Eh, quienes tienen la dicha de hacerlo, eh, realmente eh, es un gesto de inscripción en la, en la cultura, eh, esa cultura que nos, que nos permite resistir y que nos permite eh, combatir el mundo, y, y profundizar lo humano. Gracias a todos por, por haber estado, estado acá, especialmente gracias a, a Marcelo, a Pablo, a Nomi eh, y a todos los que nos acompañaron. Eh. Gracias que a ustedes tengan por el Un placer, la muchas gracias. Una buena semana. Hasta, gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao, gracias. gracias a todos. Chao, Pablo. Chao, Nicolás. Chao, Marcelo, Pablo, Chau. Nomi. Chao, Sandra, Marico. gracias. Chau. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós. gracias. No, mi te veo ahora en un rato. <risa> Hasta luego, que lo pasen bien. Gracias a todos. Cuídense, por favor.